Fedeval le prohibió la entrada al Teatro Anaya Oada por su pelea con Mika Biciconte. Fedeval le prohibió la entrada al Teatro Anaya Oada por su pelea con Mika Biciconte. A través de Twitter, la actriz contó que no pudo ver la obra nuevamente juntos por su enemistad con la novia de Poroto Cubero. Estoy muy enojada y angustiada. A fe lo adoraba, perdí un amigo, escribió. Los detalles, en la nota. La enemistad entre Naya Oada y Mika Biciconte le costó caro a la actriz. Según ella misma relató a través de mensajes en Twitter, por este conflicto Cedeval le prohibió la entrada al teatro para ver nuevamente juntos, donde la mediática se prueba como vedette. No iba a hablar del tema pero estuve todo el día llorando y angustiada. Mi Twitter es mi medio de descarga así que al que le caiga mal lo siento. Mis dichos sobre Micaela Viciconte hicieron que me prohíban la entrada al espectáculo de mi amigo Cedeval. Me duele el alma, escribió Nay. Estoy dolida. Enojada. Triste. Con lo que quiero a ese chico. Que defienda lo indefendible contra mí que me conoce hace años. Con lo que amo a su mamá. A quien le agradezco por escucharme y darme todo su amor a raíz de esto, señaló Nay sobre su relación con Fede y Carmen Barbieri. Micaela es mala persona y a mí me hizo daño. Pese al mal momento, Awada sigue firme con su pensamiento sobre biciconte. Micaela es mala persona y a mí me hizo daño y que por un palito hacía ella me prohíban la entrada al teatro y me digan cosas tan dolorosas no me lo merezco. Estoy muy enojada y angustiada. A Fede lo adoraba. Muy desilusionada y no paré de llorar, manifestó. Estoy muy enojada y angustiada. A Fede lo adoraba. Muy desilusionada y no paré de llorar. Perdí un amigo, escribió desolada Nai por no poder ver la obra que se cirge y protagoniza Fede con sus papás. Además reveló que en medio de este escándalo, la otra figura del espectáculo, Sol Pérez, se comunicó para solidarizarse con ella. Me duele el alma que por defender a una mala persona me cueste una relación de amistad y mi propio amigo defendiéndola me prohíba la entrada al teatro siendo cubo y cada año a apoyarlos. Me duele el alma de las injusticias. Que me diga que hasta su productor no me puede ver, finalizó Tristenay. Federico Valle prohibió la entrada al teatro a Nayara Oada por su pelea con Micaela Viciconte. La actriz Naya Oada no pudo ir a ver la obra nuevamente juntos por su pelea con la ex-participante de combate, Micaela Viciconte. Desde que Mica Biciconte bailó con Naya Oada en el Bailando, comenzaron los roces con la sobrina de la primera dama. Por ese motivo, al encontrarse en Mar del Plata y con ganas de ver diferentes obras de teatro, se sorprendió al enterarse que no podía ingresar a la obra de Federico Val. En su momento, la joven actriz contó que lo que más le molestó de Viciconte fue que no fue agradecida con ella por haberle dado un lugar en el programa más visto de Argentina. Nay escribió en su cuenta de Twitter, no iba a hablar del tema pero estuve todo el día llorando y angustiada. Mi Twitter es mi medio de descarga así que al que le caiga mal lo siento. Y agregó, mis dichos sobre Micaela Biciconte hicieron que me prohíban la entrada al espectáculo de mi amigo Fedeval. Me duele el alma.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 Además, agradeció a Sol Pérez quien le escribió y se preocupó por ella. Nayara Awada dice que Federico Val le prohibió la entrada al teatro. es por la pelea mediática que sostiene con una de las integrantes del elenco, Mika Biciconte. La actriz Nayara Awada publicó este martes un sentido descargo de en las redes sociales cuando sostuvo que el mediático Federico Val le impide ingresar al teatro en el que se presenta la obra Nuevamente Juntos, en la que participa Mika Viconte. Ocurre que la sobrina de Juliana Awada mantiene desde hace más de un año con la novia de Poroto Cubero ya que sostiene que le serruchó el piso en el Bailando por un Sueño, donde entró como su reemplazo y no se fue más. Por eso, no le sorprendió a nadie cuando este martes, Nay se declaró muy angustiada y desilusionada desde su cuenta de Twitter a raíz de la decisión del joven Val.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 Con lágrimas en los ojos escribo esto para expresar mi hartazgo y juicio hacia mi persona por Quilombera cuando siempre me defendí. Soy una laburante y los que me conocen, educada y buena gente, que es lo más importante? Perdí un amigo, agregó.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 Trabajo en Infama y en Bendita y Estoy por filmar una película. Esto fue una injusticia cuando no hice nada. Horrible actitud Parece que se olvidan de dónde vienen.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 ¿Se arriesgará la producción de la obra a dejar pasar a Nayara o mantendrá su decisión de preservar a Mika?